Solo no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y yo te agarre, baby Besos en el cuello, para el la sed Y mano en tu cadera para empezar como es No le vamos a bajar, man. nunca, mamá pa, pa, pa, pa, Baila, placa-tap, placa-tap Como ya lo mueves, Sin parar, sin parar Ganas de comerte Y ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Yeah Eso deja que yo te agarre de baby, eso en el cuello para calmar la sed Y mano en tu cadera para pensar como es, no le vamos a bajar man, nunca mamá a... Pa, pa, pa, pa, baila, placa, tap, placa, tap como ya lo mueves, paras, paras, menos de comerte, ahora son más fuertes, quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Quiero tenerte